Ahí estaba un amigo Oye Auxilio Auxilio Hola gente, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Eh, arrancamos un día hoy, un día miércoles eh, Miércoles de julio, 6 Y bueno, bueno, bueno, bueno eh, Como ya muchos sabrán, el dólar se está yendo a la mierda En Argentina El problema acá es, el dólar se está yendo a la mierda O el peso está bajando Bueno, acá le voy a explicar El dólar sigue exactamente igual el dólar no ha subido ni ha bajado, el dólar se mantiene exactamente igual. Lo que está para atrás es el peso argentino. Es el peso argentino lo que se está yendo al carajo. Entonces, ¿cómo estamos? A ver, eh, lo puede explicar incluso, hasta incluso Homero lo puede explicar. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas Bueno, eh, acá en el diario El Cronista eh, Cotización del dólar de hoy, precio el día 6 eh, Tenemos eh, varios, yo no entiendo tampoco por qué tenemos tantos Tantos dólares, tanto, tantas formas de buscar el dólar acá en Argentina Los que nos interesa eh, Bueno, tenemos dólar solidario a 2.7. Y el dólar blue, que es para cuando nosotros queremos comprar figuras afuera o queremos eh, qué sé yo, comprar eh, juegos de steam que ahí es donde nos afecta a nosotros porque cuando nosotros queremos comprar lo estamos pagando a este precio básicamente y encima los impuestos y toda la mierda entonces ya cuando querés comprar un juego se te va la reverenda mierda se te va la mierda entonces eh, vos te, te dice porque si vos te ponías a mirar en steam los juegos no han aumentado siguen igual el problema es cuando vos tengas que pagar la tarjeta porque encima nos sacaron esa, esa posibilidad de que antiguamente se podía pagar por un Mercado Pago. O... Bueno, tal vez ahora puedes ir con la Walai y, y en la Walai y pagar con la Walai. Pero bueno, bueno, eh, para gente que compra con tarjeta como yo, eh, después te viene la tarjeta fin mes y te reparten el ojete. Una forma de solucionarlo: comprar antes, el día antes que te cierre la tarjeta. Pero si hay alguna oferta y esto que el otro, lo tenés que comprar en el momento y no puedes esperar hasta que te cierre la tarjeta. Entonces, bueno, todo un tema. Eh, ¿Y por qué estamos como estamos? Y bueno, porque en su momento el genial y maravilloso Macri El presidente Gato eh, Pidió al Fondo Monetario, eh, le, pidió, le pidió prestado dólares A los cuales eh, no podíamos pagar ¿entendés? Estamos hasta las reverendas pelotas, ¿entendés? Sí, sí, sí, el Gato oh, Te preguntarás dónde escondí los millones que he robado durante tantos años Ay, Sí, todos nos preguntamos Macri, todos nos preguntamos dónde robaste Pero bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Eso es lo de menos, ¿no? Y de ahí entra de ahí entra escena el, el, el, el títere, el títere de la doña Cristina, quien es el, la figura coleccionable que nadie vamos a querer comprar, porque nadie vamos a querer comprar esa puta figura coleccionable. Eh, sí, sí, sí, eh, aunque no lo creas, hay figuras coleccionables de Alberto, de Cristina, han hecho... Hay, eh, tenía un nombre, en este momento no me acuerdo, pero hay unas personas que se dedican a hacer custom de, de figuras, de personalidades argentinas, eh, creo que era Milonga, creo que es Milonga, que se dedican a hacer figuras personalizadas de figuras eh, de, de, de famosos argentinos, muy bueno, la verdad, muy recomendable. Si lo encuentro, lo voy a poner acá en la descripción. Eh, pero bueno, eh, ¿qué pasa con el coleccionismo? El coleccionismo va a continuar, porque como yo digo, o sea, la, la, el dólar el dólar en sí no es que eh, no es que aumenta sino que nuestro nuestro dinero se devalúa qué pasa hay mucha gente que ya no quiere saber nada con el tema de coleccionismo no quiere saber nada con el tema hasta ahora los mangas se mantienen muy probable yo creo que van a aumentar porque acá no, no todo se puede sostener muchas cosas son importadas la tinta ¿no? algunas veces es importada o los repuestos de algunas maquinarias son importadas entonces en las máquinas offset que hacen para hacer los mangas, por ejemplo Se te rompe algo o que que a buscar afuera Y eso se monetiza con dólares eh, ¿Cómo se llama esto? Pero bueno eh, Como yo digo, o sea El coleccionismo no, no tiene ni debería morir Por, por ese motivo, no tiene que desalentarte ¿Qué pasa? Que ahora tenés que eh, Ser más cuidadoso, nada más y fijarte que coleccionar, ya tal vez no puedas coleccionar figuras, estatuas eh, hipercaras eh, Acá lo que son más afectados son la, las empresas grandes como Catmower o la Comic Con Que podría ser muy jodido, que le, les puede venir un palo muy grande eh, Porque eh, son lindos adornos que los cuales nadie va a comprar ¿entendés? Y también está pasando mucho que en Mercado Libre o en otros lugares eh, La gente se está ayudando, está especulando Entonces están empezando a guardar figuras, se están guardando para después aumentarle el precio y cobrarle mucho más caro de lo que sale aún así lo están cobrando a, a precio a, al dólar a 300 cuando no está a 300 pero lo están cobrando igual por las dudas eh, tengan cuidado con esa clase de gente también vas va a ver y tenés que guardar eh, dinero si sos coleccionista eh, guarda dinero porque siempre va a estar el ahorcado que, que nos llega a fin de mes ...y por ahí te va a tirar alguna figura... Eh, ...primero te la va a tirar un precio real ...porque siempre pasa lo mismo... ...siempre es igual... ...se repite, es algo... ...es una cadena... ...que te lo va a tirar un precio irreal... ...pero después cuando vea que... La, ...las deudas están llegando... ...están llegando, están llegando... ...le va a empezar a bajar el precio... ...ese es tu momento de comprar... ...pero cuando estoy diciendo... ...lo compras para vos... ...no para revender... ...no compres para revender ahora... ...porque no te sirve... ...no te va a servir amigo... Sí, que en estos momentos es para los coleccionistas de verdad, los que quieren comprar es el momento de guardar dinero eh, y esperar de que haya una persona que esté muy cagada y vaya si le compres. Sí, ¿es una mierda? Lo sé, es lo que hay, no queda otra gente. Es, una momen es un momento de ser inteligente y especular, eh, va a pasar, va a pasar. Eh, para los coleccionistas de mangas, y lamentablemente es muy probable que se te vaya el presupuesto a la mierda, igual que el de los cómics. Yo creo que ahora actualmente un cómic te está saliendo en 3 lucas, 4 lucas algunos buenos, muy probable que se te van a ir a 6 lucas, muy probable. Eh, ¿Cuál es la solución? Ninguna. Eh, esperar eh, que se mejore en algún momento, eh, no lo sé. Y la otra, bueno, digital, y a la verga, no, si no te queda otra. No es un crimen, bueno, sí es un crimen, pero bueno, es, es que nos están obligando, básicamente. Y en Steam, esperar las rebajas siempre hay juegos gratis, Epic siempre tendría juegos gratis. Cada vez que sacan, luego estaría avisando por acá, tengo mi sección de noticias, avisaré cuando salga juegos gratis, eh, algunas rebajas especiales. Y bueno, que nos queda para, para esperar, o sea, se fue toda la mierda. Va a seguir aumentando, muy probable. Pero a no desanimarse, a esto ya mo, lo hemos vivido, ya ha pasado. Eh, cae cae alguna, alguna tienda y nace otra, porque es así tratar de, de mantenerse con los locales chicos, tratar que sobrevivan, eh, comprar eh, lo que se pueda eh, mira, yo te voy a explicar algo en Estados Unidos cuando se creó el cómic, cuando se inventó el cómic se inventó porque el, para la gente que, de escaso dinero, la gente pobre que no puede ir al cine, entonces para eso se inventó el cómic Hoy tenemos que empezar a hacer lo mismo, gente. Tenemos que apoyar, por ejemplo, a los, a los dibujantes, eh, ¿cómo se llama esto?, aficionados, que hacen fan que hacen historias, que hacen historias online, que hacen fanfics Apoyar, eh, ver eh, oportunidades, eh, ver eh, videos de fan de, de YouTube, eh, qué sé yo, eh, apostar un poquito más por el Internet. Eh, sí, en algún momento esto va a mejorar y, y esperar nomás que esto pase siempre. Que dice, eh, la, eh, yo he vivido mira yo estuve en la época de Alfonsín eh, manejé australes estuve eh, estuve australes en mi poder gente sabía lo que era ir a comprar un kilo de pan una semana y la otra semana que te saca eh, 50.000 australes lo sé después viví la época de la ruda también la viví gente estoy vivo todavía y aún así he estado todo, todo me he crecido toda mi vida he crecido toda mi vida rodeado de cómics y juguetes y figuras coleccionables así que no es el fin del mundo Podemos, podés tener, seguir teniendo cosas, no te digo que lo mejor, pero bueno, algo vas a tener, se puede y nada, gente. Eh, mucha suerte y espero que, lo único que sí espero para esta gente, que tengan eh, un plato de comida los chicos, a fin de que tengan todos los días un plato de comida, eh, un pan que coman bien y coman sano, que lo más importante acá es la juventud argentina y de todo el mundo. Eh, a tener mucha mierda, a estudiar mejor No sean idiotas, eh, sigan adelante Y bueno, un beso en el culo Y nos vemos gente, para más información Síganme en mi Twitch eh, Hernangeluz, y ahí voy a estar hablando un poquito más Mientras juego y streameo Un saludo gente y un beso en el culo, hijo de puta